¿Qué tal amigos de las redes sociales? Me encuentro precisamente en esta histórica apertura en Houston, Texas, al suroeste de la ciudad, que déjenme les comento, es un área sumamente hispana en la ciudad espacial, en Houston, que es la capital petrolera de los Estados Unidos, y esta es la primera gasolinería de Pemex, que por cierto esa es la tienda de conveniencia donde venden unos tacos deliciosos mexicanos, esta es la primera gasolinería de Pemex, marca Pemex, que estará en los Estados Unidos. Quiero mostrarles un poco de cuántas bombas tiene, son seis. Aquí va a ser diferente, no como en México, que tenemos los despachadores de la gasolinería, aquellas personas que nos ayudan a poner la gasolina en nuestros vehículos. Aquí cada quien va a tener que fungir como su despachador, como en cualquier gasolinería de los Estados Unidos. Eso sí, los precios están muy, muy competitivos. Se lo están viendo ahorita, en ese momento, ahí está la marca Pemex, el galón de gasolina está a 1.54 y 1.58 el de el, el, otro, el otro costo de gasolina, que es, digamos es el más caro, el premium, y el costo del diésel es de 2 dólares, de 2 dólares con 5 centavos. Además, por supuesto, el anuncio del Taco Snack, que sin duda alguna ha atraído a muchísima gente, no nada más mexicana, que se siente, dice, sentirse como en México al sentir gasolina aquí, en esta primera estación de la marca Pemex, que cabe comentar y aclarar, no pertenece a ningún mexicano. En punto de las 5 de la tarde en el noticiero, en Univisión Houston, les estaremos presentando todos los detalles. Y esta es la primera gasolinería de Pemex en los Estados Unidos, en una zona meramente hispana, en Houston. A las 5 de la tarde les presentaremos todos los detalles. Son seis bombas seis bombas los que están surtiendo combustibles, gasolina y diésel, que como ya les comenté, tiene un precio muy competitivo de un dólar con 54 centavos la marca alta de gasolina y de diésel de 2 dólares con 5 centavos. La primera estación de gasolina en Houston, Texas, la primera de los Estados Unidos con la marca Pemex. La primera de muchas más que esta tarde les estaremos presentando en Univision todo el reporte, todos los detalles. Y a donde han llegado esta mañana no nada más mexicanos, sino también americanos, asiáticos, afroamericanos, obviamente por los precios tan competitivos. Y este es un ejemplo de que Petróleos Mexicanos ha logrado abrir el apetito de inversionistas extranjeros aquí en los Estados Unidos. Y que... La cara de Pemex ya no solamente es de México, sino también de los extranjeros. Los dueños de esta primera estación de gasolina de la marca Pemex son de Pakistán. También hablé con ellos y me acuerdo con todos los detalles. Así es que los esperamos y estén al pendiente porque también a través de las redes sociales estaremos subiendo toda la información correspondiente a esta histórica apertura de Pemex en los Estados Unidos. Que tengan un excelente día jueves, casi viernes. Estamos en contacto.